Los escándalos del Chaqueño Palavecino. El músico y cantante Chaqueño Palavecino es una máquina que está en automático hace mucho tiempo ya... ...para generar un escándalo tras otro. Ahora lo acusaron de un comportamiento repudiable en el marco de un festival mendocino. El señor Chaqueño Palavecino, que ayer apareció en escena a las dos y media de la mañana... Cuando estaba previsto que él llegara al predio a las doce y media y se subiera a cantar ante más de 10.000 personas que lo estaban esperando desde muy temprano. Pero parece que no estaba en condiciones. No estaba para nada bien. florcita Pusiste ...comunicado oficial del festival. Desde la comisión directiva del Festival del Cosechador... ...queremos disculparnos públicamente con la gente que nos visitó anoche. Desde la organización se hizo todo lo que estaba a nuestro alcance... ...para que todo saliera como se había coordinado y organizado. Hay situaciones que son ajenas a nuestra comisión. Pero como dijimos, los escándalos y el chaqueño... ...van de la mano hace ya mucho tiempo. Esa está buena, che. Esa te la debía por la de champagne. Está buena, está buena. Más gorda tiene que ser todavía. Tiene que tener esas colas así que junta agua atrás. Hola a todos. Me voy. Ganó, ganó el policía encargado de estar. Yo no soy delincuente. Que vayan a pillar todos los gatos. Estos. Que le dije que arme una bata y que cate, que cate, pero le di lugar. Y después se le habla mal. ¿Qué está buscando? Una fama que no. que, que así, no se, así no se busca una fama. mirando el tatuaje que tengo en la espalda. Y cuando te busco, ¿eh? No, no, dice. Eh, no, sí. no hay camas que no hay recorrido. No, no, no. no, no, no. Señor, no por favor. No, no, dice eso, ¿por no dice eso, problema. No, no dice. No problema de vista. No por para nada. O sea, usted de se la tierra y estamos no, escúchame Yo hice por Impactante el informe que preparó la producción ¿Qué? de la tarde Recopilando algunos momentos difíciles del chaqueño Dale Diego, ¿con qué seguimos? Bueno, exactamente Festival del Cosechador de Mendoza Último capítulo dentro de los escándalos Del chaqueño Palavecino La que hablaba en el video eh, con el que comenzaron el informe era Laura Res Masud, que condujo dicho evento. El show del chaqueño estaba pautado para ser a las doce y media de la noche. Antes habían tocado otros artistas y, lógicamente, la expectativa estaba puesta en su performance ya sobre el final del evento. ¿Qué pasó? Llegaron las doce y media y nada del chaqueño. Los eh. músicos no sabían dónde estaba. Por supuesto que queremos hablar con la señorita Laura Res Masud, la persona que condujo el evento, la persona que subió a sus redes sociales esto. Ella estaba ahí, nos interesaría poder hablar con ella, ojalá nos atienda el teléfono. Sí, sí. continuamos, Diego, dale. Bueno, ¿qué pasó? Nadie sabía dónde, dónde estaba hasta que a las dos y media de la mañana, imagínense, 10.000 personas que habían ido exclusivamente, está bien, participaban otros artistas, pero eran una suerte de teloneros dentro del festival porque el show principal era el chaqueño. 10.000 personas esperando durante dos horas hasta que en un momento llega el chaqueño, pero no había más artistas para cubrir claro. ese bache de dos horas. Esas dos horas fueron a puro insulto contra la organización claro. del evento y contra el chaqueño palavecino hasta que apareció en las peores condiciones. Está saliendo a la luz la verdadera personalidad de este hombre, de este artista. ¿Y por qué te digo esto? Porque desde Chaco informan mucha gente que ya lo conoce qué es... Soberbio, falsa humildad y discriminador. El chaquenio está mostrando realmente lo no, que Mati, es... Sí, pero vos ¿Cómo puede ser, ser un artista... Profesional. Pero después ser un artista y una mala persona. Déjame tomar que... algo. Este es otro caso de consumo problemático. Epa. A ver, él está en consumo de alcohol y estas son las consecuencias. Ah. A veces decimos, el alcohol es de venta libre. ¿Saben qué? 8.000 personas mueren en la Argentina por año. Por enfermedades vinculadas por el alcohol o por accidentes de tránsito que se producen por el alcohol. El alcohol tiene consecuencias y estamos viendo en una persona esas consecuencias. Eso Quiero completar complicado. un poco el paisaje, digo, el chaqueño, más allá de estos videos que hablan de momentos de él, que hablan de incorrecciones, claramente, por momentos de discriminaciones arteras o de destratos. Es un hombre que es un artista, lo digo además, trabajando en una radio que se dedica específicamente al folclore. Es una gran figura que se hizo desde cero y es un benefactor del Chaco Salteño. Mirá. Dicho esto, sí. también es todo esto otro. Y respecto claro. de la cultura del vino, para aclararle a Dani, eh, el chaqueño en sus shows, históricamente, hace más de 27 años, al final del show dice, ¿quieren que continúe con otro bis? La gente se desespera, pide otro tema más. Sí. Dice, si me traen una botella de vino para la banda y para mí... Seguimos. Más, pero y así no, seguía. A ver, pero Luis, eso no naturalicemos, que puede ser ah, consumo wow, problemático. Vos podés tomarte no un vino es. y estar súper bien, porque todos nos ponemos a tomar un Yo vino te hablo de bárbaro. rituales folclóricos. Y claro, hablo, pero, perdón, el, cuando pero, el ritual folclórico nos trae un problema que cruza un límite o que se daña a sí mismo, o que daña o que provoca un malestar en los en claro. demás, estamos ante un problema. Pero perdón, quiero aclarar algo, porque esto sí me implica. Yo soy además divulgador de vino y siempre hablo del consumo responsable, porque si no, faltarle respeto a la industria. Total. Claro. Solamente maltratarse uno mismo. No perfecto. se consume de tiene más. problemas con el alcohol? ¿Eh? No, está no es, pro... Se ve que eh, sube. A veces no, sube. Distinto. Cuando, cuando se ve una persona que se dice borracha, gente es evidente cuando una persona está borracha no, pero puede no puede ser nos un, ha pasado. Perdón, como dice Diana, puede ser un consumidor social con un exceso un día. Podés no una persona rica tener... ni una persona a ver hubo el... algún Cuando... otro tipo de problema chicos ahora acá hay varias cosas que yo escucho el primero lo que lo que marcó Mati Puede ser mal tipo, eh, llevarte mal y qué sé yo, pero lo que lo ocurrió acá fue una falta de respeto al Perfecto. público y una falta de profesionalidad. Perfecto. Y en segunda instancia, que por ahí tuvo algún problema, no sé, de salud, eh, eh, avances de la edad, de los millonario ¿Qué tenemos no, de alcohol. Casos reiterados, tiene un prontuario más mm. que antecedentes, con distintas causas. ¿eh? En agosto 2000, eh, de 2008 se lo acusó de contrabandear autos por vía diplomática. Sí. Hay que decirlo también. la camioneta Después Hammer. le dictaron la falta de mérito, pero una camioneta eh, Hammer. Ahí está, Mira ahí está la placa. A Agosto y... 2008, lo que le contaba. Acusado de contrabando agravado por el supuesto ingreso de vehículos importados. Una camioneta Hammer H... Hammer 2, que había pertenecido a una persona del cuerpo diplomático de la Embajada del Uruguay. No la podía llevar a Uruguay y lo que hace es venderla en un circuito ilegal, termina en manos... Del chaqueño Palavecino eh, Que bueno, se, hace, se abre una causa por eso Contra el dueño de la concesionaria Y sí. contra el chaqueño Palavecino Termina en falta de mérito Pero primera mancha Porque digo participó de un circuito eh, ilegal Junio 2015 en Tartagal, Chaco Atentos con esto porque no está resuelto Lo acusan de apropiarse de tierras indígenas ¡Gravísimo! Claro, un intendente de la zona sí. eh, Primo, me dicen, de Jorge Rojas un eh, Creo que es ex eh, Los Nocheros eh, dice, no, porque yo, mi vecino es el chaqueño Palavecino, allí cría caballos, un campo en Salta, ¿no?, de donde es oriundo el chaqueño Palavecino. ¿Y qué, qué sucedió? Bueno, niega todo el chaqueño Palavecino, sí. esas tierras no son mías, pero descubren que en realidad habían sido otorgadas en como dato ah, bueno. a, parientes, a, parientes, a parientes del chaqueño Palavecino. Sí. La justicia no probó que fueran del chaqueño, pero sí. la sospecha de los lugareños es que sí que los dueños... repasamos repasamos el resto de los episodios y lo que queremos meternos nosotros a la tarde es en conocer la fortuna del chaqueño ¿eh? porque tiene Mucho. millones de seguida ah, sí, la... vamos con eso sí Dale, en con enero de 2017 digo. denunciado en Inadi por homofóbico y sexista le hace un chiste a, uno, a un integrante de su banda y le dice vení para acá que te vas a contagiar de la peste rosa como se conocía oh, wow. en, en sus comienzos al HIV SIDA eh, por lo cual fue denunciado por una asociación de mujeres ante el Inadi diciembre de 2018 en Córdoba se desubicó con una cronista, lo veíamos recién, sí. la cronista le estaba haciendo una, una nota para la televisión de Córdoba y le marca un tatuaje que tenía en la espalda y dice, ah, lo voy a leer. Y dice algo así como he pasado por todas las camas. Lógicamente el tatuaje no decía eso. ¡Ay, qué barbaridad! trató a la cronista. ¡Qué barbaridad! Eh, lógicamente desubicado. le arremó el chiste. Desubicado, con desubicado. tal de tener la nota bueno, el ídolo, ¿no? No sabemos entonces cuál es la situación este, de salud de este hombre, porque como bien decía Diana de Glawi, tal vez esté con una especie de demencia eh, temprana. No, no sabemos lo que puede llegar a pasar. Sí, lo que sí sabemos es, un es que el chaqueño es... palavecino amasó una fortuna que está evaluada en cuánto Diego ¿Usted ves Mira, hasta 2012 hubo un ranking 7 millones y medio de dólares Estaba entre las fortunas más grandes De artistas, de cantantes argentinos El Indio Solari era uno que, que lideraba Todavía hoy lidera 13 millones de dólares Palito Ortega también está en esa lista Los Pimpinela también Pero en un momento en la pandemia Anunció la quiebra el chaqueño Palavecino ¿Cómo? Raro eh, Desarmó su banda, 25 empleados y le llamó la atención a todos Cómo este hombre que había sido uno de los artistas más millonarios hasta hacía muy poco De pronto presentara la quiebra, dio una entrevista, dijo que había tenido que vender un departamento Pregunta, ¿quiebra eh... personal o quiebra de su productora de espectáculos? Quiebra de su productora bueno Quiebra ese es un dato, productos. porque él tiene una productora de espectáculos, sí. más de 20 entre músicos y empleados administrativos. Sí. Eh, a ver, eh, los musiqueros hoy por hoy folclóricos eh, tienen cuatro meses de actividades casi diarias en distintos festivales. Este festival de Mendoza es el laburo de un año de esa población de Mendoza. Llega la pandemia y a los músicos son las primeras víctimas que verdaderamente sí, los golpea es de cierto, frente. Es cierto. Ahora, ese, por eso digo, la quiebra de la empresa sí. Quiebra personal no creo, porque hasta donde sé, tiene al menos ocho propiedades de altísimo valor. ¿En, bueno, ¿en dónde, ir? A ver, un piso aquí en Corrientes de Uruguay, histórico. Lo más de lo vendió, él dijo que lo vendió. Bueno, ¿Mm? un millón y medio de dólares, en su momento se había cotizado. La casa de cinco hectáreas en Rosario de Lerma, pegadito a Salta. Una casa que él mostró en el programa Morphy, que tiene estudio de grabación, tiene teatro propio, tiene hotelería, tiene llamas, cabritos y su residencia personal Millones. donde vive con la Betty. Millones. Bueno, sí. si hablan de, parte de Salta está revalorizada de, en Tartagal donde se produjo este conflicto con las comunidades, eh, con los pueblos originarios. Eh, se dice que tiene mil hectáreas, mil hectáreas que habrían sido eh, alambradas. Hay un procedimiento que se hace mediante comodato porque no se pueden escriturar dichas tierras. Él dijo que no son suyas las tierras, pero sí estarían a nombre de parientes. Entre ellos, y esto lo dijo él mismo, eh, uno de esos parientes sería Jorge Rojas, ex-nocheros, que tiene un parentesco, no sé si es primo de él, y le, le echó la culpa al primo. ¿Viste? Dijo, mm. estas tierras son de él, yo nada tengo que ver en esto, o sea que es Jorge pero parece Rojas que hay otros parientes. Tiene también. otra fundación que ayuda también al Chaco Salteño, sí. no sé si serán vecinos o compartirán tierras, pero tiene otra fundación muy activa en ayuda a esa región. ¿eh? Ajá. No sé si son tierras propias o son de sí. una ONG... De verdad no tengo. Bueno, idea. Todo todo es con un manto de solidaridad cuando lo acusan de haberse comprado esta hammer de manera ilegal o por un circuito ilegal él dice que él utilizaba esa hammer para colaborar ¿Lo en el impenetrable chaqueño Ay, con. Por favor distintas chicos, acusa, bueno, la pone Bueno. Eh, no no es que lo que está diciendo digo es así porque muchas veces utiliza esa falsa humildad para tener el beneficio también de ciertas autoridades y se habla de una persona que cuando fue la pandemia y se contagió de COVID-19 y sí. tuvo que estar en su casa, mostró lilacha. ¿Por Porque qué? muchos no sabían que esa casa donde él tiene, que es una casa que es gigante por todos lados, también estaría en ciertos terrenos que son terrenos que él pudo tener de forma ilegal. ¿eh? Ah, y yo con esta información que me está mandando ¿Ilegal ahora. ¿Ilegal o informal o eh, no Con declarado. ciertos derechos, por ser yo el chaqueño para vecino, ¿pago menos impuestos? Ah, entonces informal, no ilegal. Y, y bueno, pero no es sí, no, pero ilegal. Hay que, no, no, pero hay que ver, la, a ver, por ejemplo, la primera casa, Casa Blanca, que tiene Mirta en José Ignacio, ¿celado no? digamos, la región, para que enalteciera esa región con la presencia, la residencia de Mirta en el verano. Y eso no es ilegal, es simplemente... Un, un, qué sé yo, una prebenda okay. en función de un beneficio publicitario. Habrá que mm. ver qué es esto, ¿no? Diego, vamos a repasar entonces la información. Estamos hablando del chaqueño palavecino. Eh, hicimos un raconto de los diferentes escándalos que él viene manejando a lo largo de su carrera. Lo último fue en un festival donde tenía que presentarse a las 12.30, llegó, según la conductora del evento a las 2 y media de la mañana y en un estado deplorable, eh, supuestamente por un exceso de consumo de alcohol. Pero igual no vamos a hacer el foco ahí, sino en los bienes del chaqueño para la vecino. ¿eh? Se calcula una fortuna de cuánto, Diego, vamos a repasar esta información. Siete millones y medio de dólares hasta antes de la pandemia, porque la pandemia, según él, algunos no le creen, pero lo que él dijo es que lo afectó mucho, como afectó a otros artistas, lo que pasa es que otros artistas no tenían semejante patrimonio, y lo que, dije, lo que dijo que es, para mantener su staff de 25 empleados, iba a tener que desprenderse de distintos bienes, entre ellos un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Fuimos al historial sí. de juicios sí. que hay en la provincia de Salta, juzgado federal, y tiene, por lo menos que pudimos constatar, 13 juicios con la FIP. ¿Mm? 13, juicios 13 juicios con la, con la AFIP. FIP por distintas cuestiones. Ahí los estamos viendo Mira, está limpio, en pantalla. ¿eh? Palavecino Oscar Esperanza. 13 juicios, algunos resueltos y otros aún abiertos entre los años, como se ve bien ahí. 2016 y 2020, no, casualmente no terminé, no terminé previo a, entrar, a la no. pandemia, es decir. El descalabro ya venía de antes. Ah, la sospecha pero es, que es evasión de impuestos o qué? No entiendo. No tuvimos acceso, están ah. los expedientes reservados, pero son, bueno, lógicamente conflictos impositivos un poquito. con la sí, son ejecuciones fiscales, son por falta de pago de algún impuesto. De algún y bueno, impuesto. Lo que estamos, vale. Los impuestos de esa casa, pero que para, tiene? Bueno, pero una cosa es olvidarse valiente. de pagar otra una vez ah. y otra cosa es tener un desfalco. Claro, de porque vemos que los problemas no, no empezaron en la pandemia. <risa> Los problemas no, empezaron antes, antes, 2016. Digo, de 2016 a la pandemia, cuatro años, ¿no? Sí. Entonces, ¿es una crisis la que tuvo el chaqueño o se desapoderó de bienes para pagar menos impuestos? Preguntas que se hacen desde la FIP. ¿Qué, qué opina el abogado del grupo? Eh, me parece que hay dos circunstancias que tienen que ver entre lo personal y... La, su, su condición como artista. Eh, se mezclan innegablemente, pero las ejecuciones fiscales hablan por sí. Uh -huh. Entiendo que hacer frente a, a las obligaciones impuestas por la agencia de recaudación sí. es parte del ejemplo como comunicador.